Hola, hola a todos. Muy, muy buenas noches. Hoy es jueves 8 de diciembre. Tenemos a una invitada que es a todo dar y habla de cosas bien padres, pero tengo el placer de conocerla ahorita y habíamos hablado anteriormente. Se llama Nieves Martínez. Muy, muy eh, bienvenida, despierta, Nieves. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todo tu público. Buenas noches a todos los que se están conectando. Un placer estar aquí compartiendo y departiendo con todos ellos en esta noche de, de diciembre, ¿eh? Tan ricamente. Gracias por invitarme, ¿eh? Y gracias, gusto. y gracias ante todo a nuestra amiga en común, Soaf Elena, que nos ha unido gracias, y que, a... y que sí, sí. de verdad es un amor. Este siempre está al pendiente, siempre está difundiendo, siempre está compartiendo. Unos estamos aquí dando la cara, pero todos los que están compartiendo y llevando este, toda la, la información, realmente gracias infinitas a todos ellos. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, Nieves, es una costumbre cuando alguien viene al programa que pues, nos cuente un poquito acerca de sí mismo. Entonces, okay. por favor, adelante, platícanos un poquito acerca de Nieves Martínez. Bueno, eh, yo nací en Madrid y llevo en México 36 años, casi nada. Toda la vida. Amo México. este, Verdaderamente me siento súper feliz de vivir aquí. O sea, toda mi familia vive en España. Y yo eh, soy aquí el, el eslabón perdido que, que amo este país y aquí me voy a quedar y aquí me van a tener que aguantar. Realmente soy muy feliz. Yo siempre he dicho que uno no nace, se hace. Y aquí me hice, aquí me hice madre, aquí me hice mujer, aquí me hice profesionista, aquí me siento con mi familia del alma, eh, con tantos amigos y tantas personas que me quieren porque finalmente he elegido yo a mi familia. Y esto es un privilegio realmente, es una forma superior de vivir. Ya no es solo estar atado a los lazos de sangre, sino realmente a las personas que tú eliges desde el corazón y con las cuales resuenas. Entonces, eh, me dedico en estos momentos de mi vida, eh, no me gusta decir yo soy terapeuta, porque no, este, me dedico. Eh, y esto es parte de ir modificando en conexión completamente diferente. Me dedico a dar terapias, me dedico a dar cursos, me dedico a estar en sintonía, me dedico a escribir, eh, me dedico a tratar de hacer lo que amo, a vivir el, el arte. Me encanta cantar, me encanta disfrutar la vida. Y en estos momentos este, estamos teniendo que vivir en presencia e inconsciencia. hago hincapié en todo esto porque esto es parte de empezar a vivir conscientemente el momento en el que estoy. Entonces, lógicamente esto te lleva a estar en mayor sintonía. Durante muchos años me dediqué a la capacitación empresarial y esto eh, fue evolucionando. No es que ya no me dedique a dar cursos o no quiera dar cursos, sí, realmente es algo que amo hacer, pero estoy en estos momentos y tras eh, dos años y pico me dediqué más a dar terapias, me dediqué más a la sanación holística y cuántica de manera integral, Trabajo con el ser humano eh, de manera consciente, integrando todos sus cuerpos, eh, el cuerpo físico, mental, emocional, etérico y espiritual. Soy escritora del libro De la adversidad a la plenitud y mi propósito es que el ser humano realmente se conozca, llegue a despertar, llegue a reconocer y a recordar quién es verdaderamente y no quién cree que es y verdaderamente empiece a conectar con, con esa chispa divina que todos llevamos dentro, entonces pues a eso me dedico, eh, soy mamá, eh, fui mamá de dos hijas, este, mi hija la mayor vive en España y mi hija la pequeña partió en diciembre, entonces realmente eh, pues vivo eh, en México en estos momentos sola, ¿eh? digamos, y muy feliz además. Estamos aquí para hablar el día de hoy justamente de este tema, en sintonía, cómo sintonizar con el ser. ¿Mm? Pues bienvenida, después de esa eh, introducción, qué padre, y pues otra vez siento lo de, lo de tu hija. Gracias. Y pues evidentemente te veo, o sea, te veo realmente entera, ¿no? Por lo cual, pues te creo de lo que me vas a platicar. Así que, o sea, vamos haciendo este tema. Explícame primero, ¿el ser quiere decir el conjunto de cuerpos que nosotros tenemos? Eh, cuando hablamos del ser, eh, voy a hacer dos, dos paréntesis. Uno, yo creo que hablar de espiritualidad es justamente realmente llevarlo a tu día a día. Porque si tú no lo llevas a tu día a día y no lo experimentas en carne propia realmente desde la alta conciencia, buenas noches, Soaz, Elena, un abrazo, qué gusto. ¿Eh? Cristal, buenas noches. Si tú no lo vives en tu día a día de manera consciente y puedes realmente decir que vives en conciencia, pues realmente toda la espiritualidad vale sorbete y a la mera hora que cuando te sucede cualquier evento, este, cualquier adversidad cualquier situación que te saque de tu centro y que te mueva al piso pues realmente te pones en plan víctima o vives en el miedo o vives en baja frecuencia porque eso es lo que justamente denota el trabajo que has ido caminando y el andar ¿eh? que has ido recorriendo si tú has ido integrando limpiando, trabajando entonces tú sabes quién eres ¿eh? y cuando tú ya sabes quién eres entras en esta sintonía, en este match ¿eh? de conexión con el ser que te lleva a estar en estados de frecuencia. Y entonces también reconoces lo que es la muerte y que la muerte como tal no existe, porque tú ya sabes quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿no? Entonces, esta experiencia humana en este avatar, este avatar cambia, pero nuestra existencia es eterna. Entonces, cuando mi hija parte, eh, que fue mi gran maestra, este, que me llevó a escribir pues, mi libro de la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser, pues lógicamente, acá en este, en este, hmm. en este libro, este, yo fui desmembrando mi propia historia de vida, claro. de cómo entré en esta conexión con el ser. Y, lógicamente, eh, esto me hizo replantearme el para qué de muchas cosas. O sea, yo, eh, una mujer muy atea, enojada con Dios, encanijada eh, absolutamente con todas las adversidades que me pasaban en la vida, y yo decía, esto esto no puede ser, ¿cómo, cómo está sucediendo todo esto? Es que, es que no paran de pasarme cosas, o sea... Este, eh, viví una infancia eh, con un problema de epilepsia, este, con bullying, con situaciones muy adversas, después fui madre soltera, después, este, eh, adversidades, este, cuando nace mi hija con, con toda una problemática de salud tremenda, una espina bífida, este, muchos retos que brincar en todo. Y yo decía, es que esto no puede ser posible. Y entonces surge mucho enojo con la fuente, con Dios, este, este, con todo esto, y, empe y empieza todo un proceso de reconexión. Entonces, volver a sintonizar con el ser es parte fundamental de este proceso, porque entrar en sintonía con el ser, hay que empezar a entender esta, esta diferencia entre y con el y ser, lo... con Dios, con y... el ser, tu ser, con el ser. Vamos, a... voy voy a desmembrar esto porque eh, voy a hablar del espíritu, voy a hablar de, del alma, del, del cuerpo okay. espiritual, y entonces eh, mejor lo explico para eh, que haya como más claridad. No, Va. entonces, el tenemos un cuerpo físico eh, que, que, lógicamente, todo el mundo lo ubica, un cuerpo mental que es, representa todo nuestro hemisferio izquierdo y toda nuestra parte racional, lógica, mental y nuestro ego, que es la parte en que nos hemos movido como seres humanos. La parte del hemisferio derecho que tiene que ver más con la parte emocional ¿eh? y es la parte que más estamos activando en nuestros momentos, pero es nuestro cuerpo emocional el que tenemos también, ¿eh? tenemos nuestra alma y nuestro espíritu. ¿no? Entonces, el espíritu eh, en sí es eh, todo lo que existe. El propósito del espíritu en sí es eh, darse cuenta de, eh, de que todo lo que nos sucede y todo lo que nos pasa en este planeta es una realidad que ya hemos creado antes de bajar acá. Entonces, el espíritu cuando hablamos de espíritu, es eh, la conciencia que baja a experimentarse y a tener esta conciencia de conexión a través del alma. Entonces, así como el alma se es, viene, le, somos seres espirituales teniendo una experiencia física, este, el alma es el puente de conexión entre el espíritu y el cuerpo físico. El alma es el que tiene... Las experiencias acá y el ser es el que tiene la conexión con el alma. Entonces hay que aprender a reconectar y a ensamblar todos estos cuerpos. no Cuando hablamos del alma, hablamos del vehículo, de la experiencia, de la alta conciencia cósmica y cuando hablamos de espíritu, estamos eh, eh, realmente hablando de esta conciencia infinita. Cuando activamos nuestros dos hemisferios, ¿eh? uh -huh. ya pasamos de la conciencia a, este, a, a lo que es, si te fijas, yo digo conciencia y no conciencia. No porque conciencia, estamos hablando del conocimiento que tenemos de muchas cosas. La conciencia es activar esa parte espíritu conectando esos dos hemisferios y ahí es donde activamos la glándula pineal y ahí es donde entramos a conectar nuestra antena con la Wi-Fi del universo. Entonces, sintonizar con esto eh, requiere de todo un proceso en mi experiencia. Y Yo voy a hablar de mi experiencia porque aquí cada uno de nosotros tiene su propio viaje, y no hay un camino recto y no hay un camino lineal en este camino de la espiritualidad que es sentir la realidad de espíritu divina fluyendo adentro, a través y alrededor de ti. Eso es para mi espiritualidad. Lo demás es, es todo un montón de, de cosas añadidas a través de doctrinas. Esa, esa espiritualidad representa vivir en esencia, vivir en conciencia, vivir desde tu corazón, ¿eh? Para mi punto de vista. Y esto poderlo llevar a todas las cosas que te suceden en tu vida. Cuando tú da, te das cuenta de que ya viniste como espíritu con montones de cosas para hacer, trazadas, ensambladas, planeadas y que como existencia terminas aquí parte de un viaje y sigues viaje, sigues aprendiendo y lo único que desaparece es este cuerpo físico que es lo único que no eres en verdad. ¿Eh? solo eres un ratito, ¿eh? <risa> pero nos hemos creído el cuento de que somos esta, este cuerpo físico y nos aferramos y nos apegamos a él verdaderamente, tremendamente, pero cuando verdaderamente entras en, en una conexión que va más allá, sintonizas con lo que verdaderamente eres y cuando entras en sintonía se da todo un cambio eh, absoluto, ¿m? absoluto en las vidas que, que de cada uno de nosotros. ¿m? Te quiero hacer una pregunta. Bien. Este sentimiento, hay muchas personas que se dicen conectadas y las ves, no lo puedes creer, ¿no? O sea, piensas que no. ¿Cómo puedes, cómo se puede uno asegurar de que a donde estás, como estás diciendo tú, conectarse hacia la Wi-Fi del universo? ¿Lo estás haciendo de una manera correcta? ¿O es, es eso lo que estás captando? ¿O a lo mejor es algo que no estás...? O sea, realmente es tu imaginación, ¿no? Bueno, ahí es donde entra el corazón. Esta es una, okay. Este es un campo de resonancia que verdaderamente, si tú vibras desde ahí, y si lo que estás recibiendo o captando te trae paz, definitivamente estás en las altas frecuencias. Puedes estar accediendo a planos umbrales de baja vibración, eso también es cierto. ¿eh? Pero el punto es cómo te hace sentir eso. ¿eh? Te trae paz porque entonces estás en un estado, estás captando frecuencias este, que no tienen nada que ver eh, o que son seres, en un momento dado, de baja vibración. O sea, hay mucha gente que dice que está conectada, pero ¿con qué se está conectando? Eh? Uh -huh. Entonces, finalmente, aquí el, el plan de cada uno es que cuando tú empiezas a conectar con el ser, con tu propio ser, ya déjate si estás conectando, canalizando, bajando información de otros seres, sino cuando tú estás en conexión con tu ser estás accediendo a tu propia maestría, a tu propia soberanía y verdaderamente empieza a activarse dentro de ti tu propia verdad. ¿eh? Entonces, más allá de empezar a pensar, es que estoy canalizando o no estoy canalizando o traigo energía de un ser o de otro, cuando tú estás realmente en sintonía con tu ser, estás hablando desde tu verdad estás expresando en libertad. La libertad es la verdad que te hace libre y ahí es donde nos honramos a nosotros mismos. Estamos eh, viviendo desde nuestra propia soberanía dentro de nuestro propósito divino. Estamos realmente en alta frecuencia. Te das cuenta de que estás en una alegría que ya no estás tan... que te ha ido deshaciendo de los viejos modelos, de los viejos patrones que te has ido descargando el viejo software, vas eliminando memorias, vas eliminando vestiduras. Hay partes en este proceso que yo digo, bueno, son así como las básicas para este proceso, para ir sintonizando. Y para eso es empezar a recordar quién yo soy. ¿eh? Y quién yo soy, como dije hace un rato, y no quién creo que soy. Entonces, quién soy, qué hago aquí y para qué estoy aquí. Ese es el primer 20 en el proceso de despierta que tú tienes como lema. ¿eh? Cuando yo empiezo a despertar, ¿eh? lo primero que me pregunto es justamente eso. Mientras a mí no me cae el 20 de quién soy, qué hago aquí, para qué estoy aquí, y, y yo me sigo pensando que vengo a este mundo a corretear la chuleta, a estar todos los días este, en una rueda sufriendo bajando y pues es que esto es lo que hay y esto es lo que nos tocó vivir y así nos tocó sufrir y ni modo, hijita, pues quédate con ese señor que te golpea, que te maltrate. mientras estemos en esa sinergia pues lógicamente no hemos entendido ni hemos despertado ¿eh? ¿por qué? porque estamos viviendo desde el programa temor y el programa temor lo que literalmente significa es muerte ¿Mm? entonces Toda nuestra frecuencia vibracional, de la cual tú sabes mucho, está en ansiedad, en miedo, en tristeza, en angustia, en toda una serie de programas de baja vibración y de sobrevivencia. Entonces estás muy lejos de lo que es el ser, porque el ser es todo. ¿eh? El ser es divino y es alta frecuencia y está en el programa amor. ¿Qué significa amor? Sin muerte, existencia eterna. ¿Eh? entonces está en alegría, está en unidad, está en cooperación, está en alta frecuencia, está en bienestar, está en prosperidad, está en abundancia, ¿eh? entonces cuando realmente tú has elegido estar, porque esto es una elección, cuando tú eliges recordar quién eres, ¿eh? empiezas, el recordar es volver al coro del corazón, volver a la música interna, que este ser divino, este fractal de la fuente que tú eres, realmente tiene para ti. Entonces te empieza a recordar esa sinfonía, esa sintonía. Y te empieza a decir, no, no, o sea, salte de aquí, deja, libera todo esto. Y entonces te dice, expresa tu verdad, expresa tu maestría, deja de estar en los viejos programas del temor. Y entonces empiezas a estar en alta frecuencia. Es desde ahí que se cambia tu campo electromagnético. Es desde ahí que elevas, que te elevas también biomolecularmente. Es desde ahí que empiezas a estar en una mayor vitalidad, energía, ¿eh? en todos los aspectos. Y es desde ahí que empiezas a vivir en conciencia y en presencia, donde lo único que existe es este momento. Y en este momento, ¿eh?, el pasado desaparece, ¿eh? es imperativo por eso que la gente trabaje ¿eh? este limpiar las vestiduras, limpiar todo eh, lo que trae cargando del transgeneracional, de las ideas que le han metido. O sea, esta es una parte fundamental que yo le llamo alcalinizar todos tus cuerpos. Se trata justamente de entrar en estado neutro. Cuando yo hablo de alcalinidad, no solo es de, de la dieta que como, sino de empezar a entrar en estado neutro, empezar a salirme de la dualidad, empezar a salirme de los juicios, empezar a salirme de los pensamientos negativos o de estar todo el tiempo conectando con la matriz y con todo lo negativo que me cuenta el sistema, porque es muy fácil engancharme y bajar la vibración y meterme mi cuchara a todos los juicios. Pero si empezamos a hacer este trabajo de manera consciente, se trata de vivir en presencia y en conciencia. Cuando yo empiezo a vivir en presencia y en conciencia, salgo de vivir en sobrevivencia en los tres primeros chakras para pasar al corazón y activar el puente antacarana. Y entonces empiezo realmente a estar en sintonía. Empiezo a estar en una sinfonía completamente diferente donde me permite eh, tener una visión, la conciencia me permite tener una visión que yo le digo holográfica y multidimensional, porque veo el bosque completo, ya no veo, ¿es blanco o negro? ¿Es bueno o malo? ¿Es correcto o incorrecto? ¿Eh? ¿Me cae bien o me cae mal? <ríe> sino realmente esas polaridades las llevo a la unidad y digo simplemente eso, y es perfecto, y está en perfección divina. Y cuando está en perfección divina, lo elevo a otro nivel. Entonces, ya vas viviendo desde el ser. Y ahí es donde estás en esa sintonía. Lógicamente no es fácil, es todo un proceso de cambio en todos los aspectos. Pues tengo que cambiar la forma de pensar. Hemos sido entrenados para enjuiciarlo todo. Todo. todo a todo le ponemos etiquetas, juicios, críticas pero tenemos que empezar a modificar, ¿no? a cambiar estos patrones estructurales que están en lo profundo del pensamiento. Yo tengo una maestría en programación neurolingüística y sé que el lenguaje es fundamental. Por eso es, cuando voy hablando, voy haciendo así como este, hincapié en, en determinadas cosas, ¿no? Porque eso va llevando a ir modificando la estructura profunda de pensamiento, darnos cuenta de lo que decimos de cómo lo decimos, qué expresamos, eso va alcalinizando lógicamente el cuerpo mental y va llevándolo a otro estadio de conciencia porque hemos tenido el hábito de no darnos cuenta que somos co-creadores en todo momento de la realidad que percibimos. Entonces, como es adentro, es afuera, conociendo las leyes universales, espirituales, pues lógicamente están ahí, ¿no? Y, y son 36 leyes, ni siquiera los siete principios cósmicos. Las 36 leyes que nos llevan a darnos cuenta cómo funciona este universo para todas las razas, además. O sea, realmente eso lleva a ir modificando las formas en que vamos evolucionando. Y, y necesitamos evolucionar porque estamos dando este salto de la tercera a la quinta dimensión y esto representa dar un salto evolutivo a nivel conciencial, no es que nos vamos a otra parte, sino a nivel conciencial. Y esto representa también elevar una octava de frecuencia nuestra propia este, forma, pensamiento y emociones. Eh, nuestra, nuestro cuerpo físico también tiene que ir modificando y cambiando porque pues, también tenemos muchos malos hábitos. Y entonces, ¿De, ¿De qué se trata este momento? De perdonar para iluminar, pero el perdón empieza por nosotros mismos. Y este perdón, este perdonarse, es el ser que se dona realmente este perdón. Y este perdón viene de esta misericordia mal entendida en las religiones porque es esta capacidad de cordializar con nuestras propias miserias sin enojo, sin juicio, sin crítica, con compasión. ¿eh? Entonces, empecemos a entender que tenemos una luz y una sombra nosotros también. Claro. Y, que esa, y que esa sombra está ahí. O sea, aunque yo no la vea ¿eh? o no me dé cuenta de que está ahí, ¿eh? realmente, ¿para qué me ponen tantos maestros a mi alrededor? Pues para que me muestren esas partes de mí que tanto me chocan, porque es que es algo que me está checando, me está espejeando situaciones que necesito ver de mí. No somos perfectos ni somos así como moneditas de oro y algunos que se creen que yo, yo nunca rompí un plato. No, sí, todos rompimos platos, muchos. Y en esta vida y en otras, o sea, realmente traemos toda una carga y hay que limpiar. Limpiar y limpiar el transgeneracional porque todo eso, y como tú lo sabes muy bien, está cargado en nuestro ADN. ¿eh? ¿Qué es lo que pasa cuando empezamos a limpiar nuestras vestiduras y empezamos a sacar estos viejos software, estos viejos programas, estos archivos temporales, todo esto que ya no corresponde, empezamos a perdonar todo esto? Entonces, es como capas de cebolla que se empiezan, a acelerar en nuestras células y entonces nuestras células empiezan a sacar absolutamente todos los dones, habilidades, talentos que traemos y no solo lo oscuro, sino realmente lo que hemos generado en otras vidas. Y entonces en ese despertar de conciencia también vienen los regalos ¿mí? y las bendiciones, por supuesto. Nieves, ¿por qué? A ver, tengo una, una duda. Qué suerte, que solo tienes una. ¿Por bueno, qué? ahorita, en este instante. <risa> Poco de sentido del humor. <risa> eh, ¿Cuándo te empezaste a interesar por otra cosa que no fuera lo del día a día? ¿Cuándo me empecé a interesar por otra cosa que no fuera lo del día a día? Mira, no, o sea, a... por lo mundano y esa O sea, por cosas más allá de intangible. Mire, el mundo sutil empezó a llamar a mi puerta, y te lo voy a, a decir, eh, en un momento muy difícil de mi vida, donde eh, de pronto yo me encontraba con mi hija Libertad, que así se llamaba, en un momento muy delicado, saliendo del doctor y diciéndonos que tenía que ingresar a una cirugía urgentemente al día siguiente porque, eh, libertad, que tenía una válvula hidrocefálica, se le tapó la válvula y en aquel momento yo me encontré eh, a las tres y media de la tarde saliendo del doctor eh, en el hospital eh, ABC, como tú sabes, es un hospital este particular, carísimo y demás. Entonces, eh, libertad no, no tenía yo seguro, no tenía nada y necesitaba dinero ya urgentemente y porque mi hija necesitaba entrar a la cirugía. Claro. Y ese momento eh, fue una angustia verdaderamente espantosa, ¿eh? donde yo que estaba muy enojada, este, como decía, con con Dios, pues me regreso a casa, empiezo a llamar por teléfono, ya sabes, empiezas a llamar a todos los amigos, a todo el mundo, a todos los que tienen dinero, a todo, este, pidiendo dinero prestado para poder eh, ingresar a mi hija al día siguiente y que le pudieran cambiar la válvula. Verdaderamente fueron horas eh, muy fuertes, muy, muy intensas. Y, no, y nada que aparecía, este, nadie. Entonces en esos momentos, este... Hablo con su papá, que ya en aquel momento estábamos separados, él tampoco conseguía nada. Y entra una frustración, entra una... Eh, desesperación. Una desesperación, frustración, un dolor. Sientes que verdaderamente se te cae el mundo encima, no sabes ya qué hacer. Y en esos momentos se produce algo mmm, maravilloso de mi parte, que es la rendición. Me rindo, ¿eh? Uh -huh, Absolutamente. Uh -huh. Y en esa rendición a quien que lo que sale de mi alma es eh, gritando, Dios mío, ayúdame, por favor. Este, claro, claro. Por mi hija, ¿no? Y ese momento, ese momento fue crucial. Y lo recordaré toda mi vida así como de una manera muy, muy especial. Porque ah, fue eso y a los cinco minutos suena el teléfono. O sea, y se produce la magia y se produce el milagro. Y entonces, una persona, este, nieves, este, soy tal, la hermana de tal, me recuerdas, mm, mm, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Oye, mi hermana me acaba de decir tal, este, ¿cuánto necesitas? Mañana lo tienes en tu cuenta. Mm. Yo dije, ¡guau! O sea, mi ángel fue enviado acá, este, el milagro se dio, pero no solo eso, o sea, 40 días después mi hija tuvo otra cirugía, ¿eh? Porque se produjo un derrame cerebral del otro lado. Entonces, se tuvo que, o sea, obviamente, al día siguiente yo llegué, mi hija se operó, tal, no sé qué, y 40 días después se tuvo que sufrir otra cirugía de cerebro también. Uf. Entonces, si un mes antes yo estaba con toda la vaina, un pues mes sí, después igual, claro. y volví a vivir otro milagro. Entonces, eso me llevó, ¿eh? Esas dos vivencias me llevaron a decir, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió claro. aquí? Okay. Dime, ¿qué está pasando, Dios mío? Quiero entender por qué a veces se dan los milagros de una manera, ¿por qué no? Estoy dispuesta a entender. Y cuando yo dije eso, entonces encontré como si me fueran llevando de la mano, este, me mostraron películas, me mostraron este libros y fue un camino de empezar a ir poniendo piezas en su lugar en el camino a entender, a darme cuenta que realmente eh, es, el, el mundo está, en este universo no se mueve una paja no se mueve una hoja sin que forme parte de causalidades que están dentro de un plan divino de un plan cósmico mayor entonces eso fue justamente el cómo mi parte racional empezó a ir entendiendo y a ir metiendo diferentes piezas en este proceso y parte de eso voy contándolo en el libro para que vayas ensamblando mis propias historias con todo lo que es uh -huh. la conciencia y todo esto y todo lo que fue mi viaje ¿eh? de cómo fui conectando con todo esto. Entonces, ahí es donde empecé a darme cuenta que definitivamente ni estamos solos, ¿eh? ni es casualidad que estemos aquí eh, para nada más vivir y pasarla bien o, o pasarla mal, sino que realmente es parte de un propósito que hemos elegido y que realmente todo está ensamblado de una forma mágica. ¿eh? Entonces empecé a darme cuenta cómo suceden estas, eh, estos momentos eh, cósmicos estas situaciones y cómo poder acceder a ello con mayor facilidad y con mayor naturalidad cuando estás en esta alta vibración. Entonces, lógicamente, pues ha sido un trabajo de muchísimos años que me ha ido llevando a grandes respuestas en todo, en todo este proceso. Pero el momento crucial, después de haber vivido bastantes, ese fue el momento donde dije, aquí, aquí pasa algo, aquí, esto... Y ahí también me llevó a entender que Dios aprieta, pero no ahoga. Que, que realmente cuando tú te pones en sus manos ¿eh? y no le dices cómo resolverlo, ¿eh? simplemente, mira, esto, te, lo, te lo entrego. Yo no sé qué hacer con esto, pero tú sí sabes, en ese momento en que tú te abres al campo infinito de posibilidades, en ese momento suceden los milagros. Una vez sí. que te has rendido, una vez que no le has dicho qué hacer y cómo hacerlo, y una vez que realmente estás fluyendo. ¿eh? Ahí es donde empieza la magia. ¿eh? Por eso okay. el poder de la rendición. ¿eh? Entonces, ese es. algo que me, que me gusta: es. No estamos aquí para ser felices, ¿ok? ¿Cuál, en tu experiencia y conocimiento,. ¿Qué dirías? ¿Para qué esté hecho el ser humano? No tú, no, tú no, también. Estamos, estamos aquí para ser felices, no nada más. O sea, realmente no es, estamos aquí para ser felices, para disfrutar. Este es, esta es una... La, el planeta es, una, es un gran laboratorio. Es un, es un gran laboratorio donde todo el mundo está experimentando cosas. ¿eh? Y la fuente y los registros se están nutriendo de todas las experiencias de todos los seres humanos. Pero, ¿cómo decidas tú vivir esto? La felicidad, es, para mí, es un estado de bienestar total. Que no necesitas nada. Sí, exacto. Entonces, es un estado de bienestar, es estar bien en todos los aspectos de tu vida. Es estar bien en, en equilibrio en, to, en todas las áreas de tu vida. ¿eh? Cuando tú realmente estás equilibrado, tendrás momentos de subida, de bajada... ¿Eh? podrás hacer cortocircuito pero cuando tú vuelves a tu centro estás en bienestar total ¿eh? y ahí es a lo que tú has venido como ser humano esta sensación o esto que te han vendido la matriz del sistema constantemente de que aquí hemos venido a luchar a sufrir, a pasarlo mal, esto no es más que parte de una doctrina de entrenamiento de la matriz 3D que nos ha entrenado a pensar que realmente a eso vinimos. Y desde que naces, este, empiezas en un sistema de competencia, los niños, en lugar de permitirles ser esa versión que ya traen, llenas de, don, de dones, talentos, habilidades, y explotar esos dones y esos talentos, realmente se les condiciona desde niños se les condiciona a competir, a ser muy buenos en matemáticas, aunque no me gusten las matemáticas, ser muy buenos en esto y tomar clases particulares. Y sus dones y talentos, si el don y el talento es pintar, no, no, eso no, porque no, eso no te da de comer, eso, eso no sirve para nada. Y desde ahí empiezas a ningunear al ser, al ser divino que está en esa entidad. ¿Por qué? Porque no le dejas desarrollarse, no le dejas florecer. ¿Eh? No les dejas florecer. Es el ser que da fruto con el paso del tiempo. Y desde niños ¿eh? nos entrenan mal, nos enseñan mal. La Matrix nos mete en este juego de competencias, de querer ser más unos que otros. Y lógicamente todo eso ¿eh? va en deterioro de la propia estima y de la propia valía del ser humano. Porque lógicamente, si yo traigo el talento de cantar o de bailar o de, o de pintar y esto me es castrado desde niño, ¿eh? porque eso no es eh, lo que me va a dar de ganar eh, dinero, ¿eh? que es lo único importante en esta matriz 3D, pues lógicamente me estás minando mi valía personal desde mis padres. Están bajando mi valía, están bajando... Porque en eso soy buena, pero resulta que eso no tiene importancia, eso no vale para nada. Y desde ahí estamos generando niños competitivos, ¿eh? donde no importa que entren en estados de depredación y que tengan que pisar al otro para ser mejores. ¿eh? Cuando con el único que tienen que competir es con, el, con, con uno mismo para superarte y mejorar. Y así deberíamos funcionar, ¿eh? Porque yo no soy la misma que me acosté anoche, ¿eh? La vieja yo ya se murió, ¿eh? Y cada día estoy en evolución y qué bueno que lo estoy, porque es un proceso evolutivo constante y una de las cosas que más miedo tiene el ser humano es al cambio, entonces, pues desde ahí ya estamos en un proceso de choque, ¿eh? interno, porque nos han enseñado a apegarnos a todo lo conocido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no vivimos las pérdidas, las situaciones, los eventos de nuestra vida con naturalidad. Los, vivi los vivimos desde el sufrimiento, porque es algo que estoy perdiendo, y entonces desde el sufrimiento estoy en el programa miedo, en el programa temor. Y esto me hace bajar mi frecuencia vibracional todo el tiempo. Y además me hace enfrentarme a todo lo que me acontece en mi vida pensando que algo me lo pueden me quitar. Cuando claro, lo sí. mío. O sea, al final no me llevo nada. Sí, no. Pero a ver, ahora déjame reformular mi pregunta desde otro panorama. Las abejas tienen un papel súper claro en la, en la Tierra, ¿no? Sin ellas no existimos, o, o por lo menos no se polinizan bien las plantas, no sé cómo le puedan hacer, pero bueno, ellas son esenciales. Uh -huh. ¿Cuál es la función del ser humano, de esa especie que camina en dos patas? Yo creo que eh, el ser humano es vivir su proceso conciencial, evolutivo, siendo feliz, desarrollándose, estando en alta conexión, y cuanto más feliz estás, más conectado estás. Bien lo decía en Manuel en su momento, ¿eh? dejad que los niños se acerquen a mí, y ese dejad que los niños no representaba que los niños chiquitos, sino que el alma pura, inocente, y los niños estén realmente este no, Cada uno de nosotros, nuestro niño interior en su forma más prístina, más pura, más inocente, realmente habiendo quitado todos estos bagajes de creencias, de patrones, pensamientos, de estructuras tóxicas este, y discordantes, cuando entras con esa pureza del corazón, ahí realmente estás en alta frecuencia y estás en conexión. Entonces, ¿a qué viniste? A evolucionar a elevar tus gradientes, a volver con espíritu, a volver a reunirte ¿eh? en ese proceso. Así como hiciste el proceso de bajada y pasaste por el canal de parto y te olvidaste de todo con el velo del olvido, ahora vamos de regreso. ¿eh? Ese es el camino. Y en ese camino, lo triste de la Matrix, que es la parte en que hemos estado, pero que no es triste, que es parte del juego, o sea, realmente es, eh, es liberarse ahora de esta situación de esta matrix para realmente estar lo más que se pueda en alta frecuencia. Y en alta frecuencia es estar en bienestar total, en felicidad, en alegría, en amor. ¿eh? Y todo esto no lo puedes hacer desde los viejos juicios, formas, pensamiento, etc. O desde todo lo que traes cargando que ni siquiera es tuyo, ¿eh? ni siquiera te corresponde. Tantas ideas, tantas cosas que te han endoctrinado, tantas creencias, tantas formas eh, de pensar que yo veo en la gente y que digo, bueno, este, es que así, así no podemos caminar en unidad. Tenemos que empezar a quitarnos todos los, eh, el, todo lo que es la separación. Vivimos partidos, divididos, y todos dos, separados, ¿eh? <ríe> todos de a dos, tú allá, yo acá, o sea, eh, para que... Yo lleve razón, te la tengo que quitar a ti. No, no se trata de eso. O sea, podemos los dos tener razón este, en diferentes planos de conciencia. Sí, y, creo y en está? lo que estás diciendo, pero solo si tenemos un fin en común. Si no, no importa. Todo el mundo va a tirar para su lado. Entonces, por ejemplo, si el sentido del ser humano sería cooperación con, su, con Gaia y con todos sus seres, por ejemplo, ya sería otro boleto. Ya tienes un fin a dónde ir. Ya tienes por qué hacer algo entre todos. Pero aquí no hay... O al menos yo no me lo sé, que exista alguno que todo el ser humano lo busque eh, hay, digamos eh, para mi punto de vista Más que unidad, la, vida, la, sobre, unidad, la supervivencia eso unidad. lo busca todo el ser humano lo que, a lo que vamos como seres multidimensionales es a entender que somos uno entonces, si somos uno no es que somos uno este, Miguel y Nieves aquí, tú allá y yo acá Miguel y Nieves somos uno, porque somos fractales de esa fuente infinita. El universo eh, es uno. Exacto, y todo parte de ahí, y ahí volvemos. Entonces nosotros también lo somos, pero no solo nosotros, sino con los árboles, con la naturaleza, con el niño, con el blanco, con el negro, con el rojo, con el, con el judío, con el israelita, con el no sé qué, con el no sé cuánto, con todos. ¿eh? Y esto no, ¿cómo? Yo con aquel no, porque yo con aquel no me llevo o con aquel, este... Y a veces tiene que venir la vida y cimbrarnos. Mira, una de las cosas que le pasa a México, eh, yo que no soy de acá y que verdaderamente siempre me maravilla mucho y a veces nos tiene que pasar que porque México es un país súper solidario, es un país grandioso y maravilloso, y cuando vienen los temblores, ¿eh? Cuando vienen esos momentos cataclísmicos, realmente es el momento donde todo el mundo tiende la mano unos a otros y empiezan a sacar personas desde abajo y ahí se olvida absolutamente si este es blanco, negro, azul, rojo, amarillo o qué. No importa. Sí. Ahí es donde nace el corazón. Ahí es donde te das cuenta la unidad, la cooperación, somos unos. Y entonces, en ese, en ese ser que somos, somos seres divinos, Ahí es realmente donde empieza la unidad y la cooperación. Muchas veces todos los eventos que nos suceden vienen para recordarnos justamente ¿eh? el cómo nosotros todos somos uno y cómo esa unidad y esa cooperación y empezar a funcionar desde que yo hago algo para el bien mayor de la humanidad y no solo para mi bien personal, esto es parte de lo que necesitamos empezar a en este proceso evolutivo, a ir cambiando. No es que yo pido por mí y mi familia y los demás, que les parta un rayo. Pues no, estamos desde ahí mal. Necesitamos empezar a entender que si yo realmente estoy orando y estoy haciendo oración y estoy realmente queriendo el bien, tiene que ser el mío y el de toda la humanidad. Porque lo que das, te lo das. Y lo que niegas, y te lo estás quitando a ti mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos claro el concepto de unidad. ¿Mm? Entonces, necesitamos empezar a recablear y a modelar de nuevo esta estructura profunda de pensamiento que generalmente ha estado ligada a yo, con que yo me salve, que los demás no. Y así nos han entrenado. Por eso te digo, porque viene desde esa educación, desde los niños, ¿eh? en donde todo es competencia, ¿Y qué te compro para competir con el otro? Y no, tú te lo friegas. Y, no, tú te... y yo esto lo veo tanto que digo, qué triste, ¿no? Uh -huh. Porque, lógicamente, ¿dónde está la unidad? Más bien, ¿dónde está el valor? Te tienes que fijar dónde está el valor realmente y a dónde. Y como todo en este mundo se convirtió en, en valor, entonces, pues con eso piensas que compras todo lo que necesitas y tus, y tus cosas, pero no estamos enfocados en los valores realmente importantes. O sea, no. To hay algo que el humano no quiere hacer y es perder la vida, ¿no? A eso le tiene miedo. Como bien dices, el miedo último es a la muerte. Entonces, uh -huh. la supervivencia sí es un bien común del hombre, ¿no? No se quiere morir, ¿no? Entonces, eso es un bien común si pusiéramos ese bien ese valor de la, la vida sobre todas las cosas la vida sobre todas las cosas pues sin duda alguna la, una de las maneras o la manera sería la cooperación para llegar ahí, porque vivimos hoy en, pues, digo, el tamaño que tú quieras ¿no? pero es una nave espacial en principio, entonces si echamos a perder esa nave espacial, yo, él quien sea, es lo mismo todos valemos gorro si nos cargamos nuestra amada Gaia, nuestro amado planeta, y realmente no entramos en esa frecuencia con, con nuestra madre, que realmente es nuestra nutrición, realmente no estaremos dispuestos ni, ni listos para, para poder abordar. Entonces, el valor que hemos dado a los desde que somos educados, desde niños, ¿eh? y así eh, nos creemos que vale Lo importante es tener, tanto tienes, tanto vales. Entonces tenemos que salirnos de ese paradigma, tenemos que salirnos de estas viejas formas de pensamiento que nada más nos ha llevado a este momento que vivimos y por eso estamos viviendo este momento apocalíptico que se llama este armagedón donde tienen que caer estas viejas estructuras porque estas viejas estructuras no funcionan, son obsoletas. O sea, el momento que, que vivimos en estos momentos, este momento, eh, el Armagedón lo que significan es el momento apocalipsis de las revelaciones, es el momento en que se nos muestra formas de ver la vida o de actuar que hasta ahora no habíamos visto. Y caen estos cuatro jinetes, que desde luego no estaban funcionando para el bien mayor de la humanidad. Y cae la ciencia, cae la economía, cae la política y cae la religión. Y tiene que caer. Y este es el, este es el teatro que estamos viviendo. ¿eh? Hay mucha para... luz. Hay mucha luz en el planeta. ¿eh? Entonces, cada vez más. Y afortunadamente eh, las descargas solares que estamos teniendo están generando mayor y mayor activación. Entonces, eh, cuando yo empecé a hablar de esto hace muchos años, era yo una loca absolutamente en el planeta. Y estaba yo bien perdida. Cuando yo hablaba de nieves, la paz interior, todo el mundo se burlaba de mí. ¿eh? O sea, ah, o sea ¿de qué estás hablando? ¿Eh? Todo el mundo... ¿Por qué ir en paz, no? El tiempo, mira, ha ido llevando a que cada vez más personas se suman a esto. Entonces, sí. pues no estaremos tan errados, ¿no? O sea, aquí hay muchos que eh, hacemos sinergia y estamos en la misma sintonía. Ahí es justamente. Esta sintonía nos une a todos los seres por qué? Porque estamos en la misma frecuencia vibracional. Sabemos, quizá unos más, a, más con mayor claridad, quizá otros con menos, pero lo que sí sabemos es que este viejo sistema ha dejado de funcionar Se para va el bien mayor. De una otra manera. Exactamente. ¿Por qué? Porque ha dejado de funcionar para el bien mayor. Entonces hay que hacer todo este trabajo de liberar estos viejos programas, este viejo software que traigo conmigo y decir, a ver, esto esto hay que liberarlo, esto hay que perdonarlo, esto hay que iluminarlo, esto hay que blanquear y hay que limpiar todo lo que traigo de mi transgeneracional, esto hay que eh, soltar estas memorias y estas creencias y estas viejas formas, pensamiento de que Ay, para, para tener hay que verdaderamente sufrir yo en ese momento en que, en que te estaba contando, también empezó a cambiar mi vida en muchísimos aspectos. Porque si antes era mi vida luchar este, y sacar adelante y, y venga y trabaja como negra este, y trabaja 20,000 horas al día y, y, y necesitar tanta cantidad de dinero y tal esto, desde ahí, desde que yo entré en esa conexión, empezó a llegarme el trabajo, o sea, las fuentes, las formas, el por dónde caminar y yo seguí los pasos que me fueron guiando. Y entonces, desde entonces, ya nunca me empezó a faltar nada. Ya tenía. ¿eh? La prosperidad, la abundancia, es mi estado natural de ser. Entonces, cuando conecté por ahí, empezó a darse. ¿eh? Entonces, ¿quién se ocupa de mí? Pues mi verdadero proveedor, ¿eh? que es la fuente universal que sabe lo que necesito en todo momento. ¿eh? Cuando yo dejé... ¿quién de... se hace responsable de ti? Pues tú. Me claro, dice? pero ¿quién me, se ocupa de mí en un momento dado como ese proveedor en conexión? Es la fuente, yo confío en, en esa fuente y entonces sí. realmente empieza a ponerme las personas y yo vivo en presente, vivo en conciencia y estoy lista para lo que se me presente, ¿eh? Entonces, desde ahí, si yo estoy acá, ¡ay, no, no puedo! ¡Ay, no, no sé! ¡Ay, no va a llegar! ¡Ay, no tengo dinero! ¡Ay, no tengo trabajo! Pues mi frecuencia vibracional está en el no tengo y entonces me sucede más de lo mismo. ¿eh? No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Punto. Entonces, cuando tú estás en esa frecuencia sabiendo quién eres, ¿eh? uh -huh. todo lo demás empiezan a acomodarse en las piedras como es sí. adentro, afuera ¿eh? totalmente, ahora te quisiera preguntar algo uh -huh. amor incondicional y paz el amor está súper evaluado, todo para todo el mundo es amor y tendemos a pensar que el amor es cosas que no, no son amor entonces, ok ¿Amor incondicional? O sea, me, me, me cuesta trabajo soñar, si ¿sí me explico, en, en, en un ser que pueda tener esta, un humano por lo menos, que pueda tener esta característica. Yo, yo lo pondría que la paz es el amor incondicional. Porque te vale gorro lo que pase. O sea, no es que te valga gorro, estás bien con todo porque solo eres. Y me imagino que por para Poder amar todo lo que es, pues tienes que ser todo lo que es, vas a amar. Sí, efectivamente, eh, yo coincido contigo en eso de que el amor está sobrevaluado, sobrevendido, y además con eso del amor romántico de, de camino y de por el medio, está muy, muy confundido, donde sí. la gente siempre se confunde. Y, y realmente eh, se mete en unos berenjenales a través de lo que ella cree que es el amor, que yo eh, definitivamente me salgo ahí. Porque hablar de amor para mí es hablar del de, eh, concepto eh, que, que representa eh, esta existencia eterna, esta conexión con el alma. Y cuando yo conecto con el alma, realmente eh, amar significa... Para mí, eh, el, el propio proyecto del plan cósmico que representa eh, el sol y la madre tierra, Rama. Entonces, realmente ahí es donde yo entro en una conexión neutra. Y me convierto en este pilar de luz, en este instrumento de la fuente ¿eh? para estar en, en esta conexión. Y desde ahí, eh, del, desde la única forma en que yo puedo conectar desde ahí, por eso... Um, mi página y todo es Nieves, la paz interior, porque es desde mi paz, es desde estar en mi centro que yo puedo hablar de amor o no amor, porque esa paz me trae un estado absoluto de tranquilidad, de serenidad Pero es por el amor propio amor. que te tienes a ti y ya eres parte de, entonces ya no importa todo, tú, todo y tú imagínate, o sea eso está cañón todo y tú son lo mismo. Exactamente. Como te ames a ti, amas a todo. Y acabas de dar en un punto crucial. ¿De qué se olvida la gente generalmente? De amarse a sí mismo. Entonces, ahí es donde está la clave de todo. Todo este proceso, sin amor a ti mismo, ¿eh? dispuesto a recibir migajas no de cualquier de cosa, no sirve de nada. Entonces, todo este trabajo, sí perdono, sí esto, sí lo otro, pero... Ahora rescátate y ahora amate a ti mismo con, por encima de todo. Conviértete en la prioridad de tu vida. Realmente no, no te pospongas más. ¿eh? Porque cada vez que tú este, te pospones en este proceso, lo que le estás diciendo a la fuente es, no importa, yo no soy lo suficientemente importante, mira, mejora a todos los demás primero. Y luego la gente se extraña de los resultados que tiene en su vida, cuando realmente ni siquiera para uno mismo es prioridad ni siquiera saben disfrutar o vivir su soledad. Yo lo veo constantemente, ¿no? La soledad para mí, este, y hay una expresión del maestro Ruiz de Soto que me encanta, que es la edad del sol, es la edad de brillar con tu propia luz. Entonces, lógicamente, lo que la gente llama desolación, y que es desolación, nada tiene que ver con la, con la soledad, esa desolación de que necesito agarrarme de alguien porque, ay, Dios mío, no me aguanto ni yo, ¿eh? Porque esa es la verdad. Eso es muy grave porque la gente no se ama. Cuando tú te amas, estás disfrutándote, estás en gozo, estás en dicha, estás realmente en esta conexión donde a mí me faltan horas al día. Yo no me aburro nunca. O sea, realmente siempre tengo cosas que hacer y me invento mil cosas. Entonces... Ahí es donde te das cuenta que la gente no se ama. Entonces, cuando se trata de recordar quiénes somos, se trata también de aprender a recrearse, de ser, no de llegar a ser, sino de realmente conectar con esa parte que tú eres en esencia, que es amor. Pero no el amor que tú te has creído este, que tiene que venir alguien a nutrirlo o que tiene que venir alguien a darte, sino realmente recordar esa, esa sinfonía maravillosa que hay dentro en tu interno. Y esa te trae paz, te trae dicha, te trae alegría. Y todo eso, todo eso, todo ese estado de bienestar, es un estado de amor que puedes permearlo a diestro y siniestro. Y que lo llevas por donde quieras que vas. Y además eso sí se nota, ¿eh? Eso sí se lleva. Y por mucho que uno lo quiera ocultar, o es o no es, o, o lo... O lo proyectas o no lo proyectas, ¿eh? Sí, o sea, uh -huh. y la paz, ¿la tienes o no la tienes? Eso, o sea, claro, y no te puedes engañar a ti. O sea, a ti es la única persona que no puedes engañar y si lo logras, no eres confiable. O sea, Por supuesto. ¿eh? ¿no? ¿Quién va a confiar en alguien que se miente a sí mismo? Yo no juego, ¿no? Y se nota, porque empieza, empiezas a caer ahí en incongruencias todo el tiempo y una de las cosas fundamentales para vivir desde la paz es vivir desde la coherencia entre lo que piensas, sientes, dices y haces, porque eso te lleva a estar en una armonía, ¿eh? que es parte de lo que vamos a trabajar ahorita en la meditación, que vamos a hacer para entrar en esta sinergia, para entrar en esta armonía en todos nuestros cuerpos y realmente armonizar toda la todos nuestros cuerpos, físico, mental, emocional, etérico y espiritual, en ingresarlos, armonizarlos y empezar a tener esta coherencia. Esta coherencia nos tiene que llevar también a estados de, obviamente, de responsabilidad, que es la habilidad que yo tengo para responder a, a las situaciones de mi vida desde un alto nivel de conciencia, pero también empezar a entrar en un estado de impecabilidad, ¿eh? donde realmente empiece a entrar sin mentiras, sin autoengaños, honrándome a mí mismo, este, trabajando con todas las partes que componen el yo. Y esto es bien importante, porque normalmente, como tú dices, no te amas lo suficientemente a ti mismo, no eres confiable. Pero es que si tú dices una cosa y haces otra, no eres confiable. Si tú dices una cosa... eh y actúas de determinada manera, y todos tus gestos y todo tu cuerpo dice otra, pues tampoco eres coherente ni eres confiable. Entonces, todos los cuerpos tienen que empezar a ensamblarse, ¿eh? a estar entrelazados en la misma frecuencia. Porque si mi cuerpo mental va así y mi cuerpo emocional está así, no pueden, no pueden estar entrelazados cuánticamente, y, y tú eso lo sabes muy bien. Entonces, biomolecularmente mis células empiezan a, a volverse locas. Y ahí es donde viene la enfermedad. ¿Por qué viene la enfermedad? Por falta de firmeza divina. ¿eh? Entonces, cuando no hay firmeza, no hay determinación, no hay claridad, ¿eh? no hay congruencia, lógicamente el cuerpo hace bla, para afuera. Así de fácil. Entonces, necesitamos empezar a cuidar todas estas piezas, todas las partes que componen el yo y empezar a ensamblarlas, empezar a armonizarlas, empezar a entrar en esta sintonía, que así como me lavo los dientes, tengo que cuidar mis cuerpos energéticos, tengo que cuidar mi energía, tengo que cuidar este, mis emociones, tengo que cuidar el no salirme de balance, o el que cualquier cosa no me, no me saque de mi centro, ¿a quién o a qué le estoy entregando mi poder personal? En la falta de amor a mí mismo, porque de pronto la gente está muy desempoderada, pierde su propio poder divino. ¿Por qué? Porque al primero que pasa, Y hacen unos berrinches porque aquel se le cruzó y no sé qué, y ya se sacó de tu centro, todo el día meditando, viniste del yoga y y te pones a brincarle al que está ahí en el coche pero de al lado. No borro, es parte de la práctica, o sea, <ríe> hazlo, pero vuelve a regresar y vuelve a regresar, para que así puedas hacerlo. Exacto, entonces trata, primero de no enojarte, porque el que se enoja pierde, ¿eh? No, uh -huh. no te salgas de tu centro, ¿eh? Precisamente por cosas tan banales, este, si te vas a, a enojar, este, pues realmente este, trata de que sea, y cuando como tú dices, vuelve a tu centro, ¿eh? Vuelve a tu centro, recupera tu poder y toma conciencia de que nada ni nadie te puede quitar tu poder si tú no se lo entregas. ¿eh? Entonces empieza a volver a tu centro de manera consciente y no te quedes enganchado porque la, el problema no es solo que reacciono. El problema es que no, porque no sé qué ir y, y le do, sigo dando bola y vuelo y, blah, y no, es que fui y no sabes lo que me pasó porque se me atropelló y se me cruzó. Y lo voy contando. Y entonces voy haciendo una maraña, absolutamente, que se convierte en un egregor energéticamente. ¿No? Porque le estoy dando una fuerza que acabo, acabo generando y trayéndome todas las larvas, todo lo negativo, absolutamente, por un evento mínimo ahí es donde me caigo completamente de mi frecuencia y me bajo de la Matrix al nivel más bajo. Ok, hablaste al principio y hemos estado hablando del miedo, ok, y eso es lo que también te cae y te hace que te caigas del sistema. Por favor, platícanos cómo quitarte el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo te lo mandas al demonio? ¿Cómo entiendes que eso que estás viendo, ese monstruo, pues hay de dos ¿no? tipos de miedo, uno infundado y otro que no es real. Entonces, uh -huh. platícanos, ¿cómo se quita el miedo? El miedo tiene que ver mucho con el ego, ¿eh? El miedo está relacionado íntimamente con el ego. El ego es este personaje al cual constantemente le estoy dando una fuerza porque es el que ha dirigido mi vida, ¿eh? Uh -huh. Todo este tiempo ha dirigido mi vida, ¿eh? me ha dicho qué hacer, me ha dicho qué no hacer y cómo sentirme en cada situación. Y realmente este personaje está, eh, tiene un código al cual yo tengo que aprender a convivir. No va a desaparecer literalmente el miedo de mi vida. El miedo, si en un momento dado yo siento miedo y tengo que dar un frenón en el coche, ese miedo me puede salvar la vida. ¿eh? Claro, claro. Entonces... Todo depende de cómo yo uso ¿eh? cualquier tipo de emoción o de cómo realmente estoy usando al ego, que es el que controla. Si realmente yo este, controlo al ego y realmente empiezo a hablar con el ego, el ego tiene una, una jugada perdida completamente porque él sabe que en algún momento este, se va a desvanecer para que como humanidad Realmente te reconectes con tu ser y este, esta vocecita empezará a aplacarse. Pero tienes que aprender a abrazarla, no a quererla quitar. Tienes que abrazar la incertidumbre que produce el vivir. ¿eh? Tienes que abrazar esas partes de ti, no quererlas eliminar. Ni el miedo, ni la tristeza, ni la congoja. Cuando te aborden, cuando se presenten, míralas de frente y que te cuenten qué es lo que necesitan contarte, qué es lo que te están mostrando de ti y abrázalas, porque son partes de ti que necesitan ser puestas en orden, perdonadas, sanadas, liberadas, restauradas, puestas en otro nivel de conciencia. Si yo tengo miedo ante una situación que de pronto se hace presente en mi vida, Necesito saber si es mi niña herida, si es mi niña abusada, si es, es que viví una circunstancia parecida, si es que ese personaje me está mostrando algo de mí, algo de mí que está en mi sombra. Yo siempre digo, esa parte de mí está aquí, aunque yo no la vea. ¿eh? Es como si yo tuviera un lunar en la espalda y tú llegas y me dices, mira Neves, aquí tienes un lunar. Y yo digo, no, no, no, ¿cómo crees? Uh -huh. no Entonces, lo veo. Yo no lo veo, pero tú sí, para eso está el otro para mostrarme esas partes. Entonces, lo mismo sucede con estas emociones que están atrapadas alrededor del ego también. Entonces, la fuerza que yo les doy, ahí es donde yo sí puedo tener el control completamente y realmente abrazarlo. ¿Qué me está mostrando este miedo? ¿Y qué parte de mí necesita sanar? Entonces, yo siempre digo, abraza esas partes de ti porque realmente cuando tú las abrazas, como toda la incertidumbre que produce vivir, ¿eh? vivir es eso, abrazar la incertidumbre, no hay nada seguro. ¿vale? No hay nada, nada, exacto, cuando tú estás convencido de que todo es, pues a ver qué tal, vamos a, a, a aprender, pues ya exacto. no te complicas tanto. Y, y le quitas todo a la carga absoluta con la que vivimos, o sea, eh... En estos momentos, o, o todo lo que hemos vivido en estos este, dos años y pico, cuando tú entiendes que, que no son muertos los que en dulce calma de la paz disfrutan en la tumba fría, muertos son aquellos que tienen muerto el alma y sin embargo viven todavía. Si tú realmente estás vivo, ¡caray, vive! Que lo que esté para ti, aunque te quites, y lo que no es para ti, aunque te pongas, entonces disfruta la vida. Atrévete a atreverse. Ver el ser con atrevimiento, con el desafío, con seguir experimentando, porque tu alma vino a experimentar, vino a probar, vino a aprender, vino a tener más experiencias. Entonces, cada vez que tú te limitas, te pierdes esa conexión, te pierdes esa experiencia, te pierdes ese regalo. Y el regalo, ¿eh? el regalo siempre está en el momento presente. Por eso, por eso se llama presente. En... Presente en inglés, presente, sí, es, es el regalo. Entonces, pasarte la vida en el pasado, en lo que pudo haber sido y no fue, ¿eh? en esta vieja película, eso no te lleva a ninguna parte. Todo lo estás trayendo a este momento. Estar futureando con un montón de cosas tampoco te lleva a ninguna parte. Es estar Más en ansiedad. Este momento, más ansiedad ¿eh? Entonces, tu sistema emocional se desborda. Y entonces no estás en esa armonía. es Realmente vivir podría ser mucho más fácil de lo que los humanos nos han entrenado, pero como nos han llevado a pensar que realmente necesitamos eh, ser los tops eh, en algo, no sé en qué, pero bueno, en algo. ¿eh? Cada quien tiene que competir con el otro, fregarse al otro, pasar por encima del otro... Y desde ahí no evolucionamos. Entonces, en estos momentos, una parte de nosotros estaba muy desconectado, que tiene que ver justamente con el corazón. ¿eh? Y volver a entrar en, en la paz interna que provoca el corazón. Y es, sí, es amor, es amor incondicional, sin condiciones. Es entrar en esta neutralidad. ¿eh? Y esto es parte de un proceso que no es fácil pero que es poco a poco ir reeducándote e ir soltando todo lo que sientas que ya en estas alturas de tu vida no suma ¿eh? y realmente dejando ir para realmente empezar con un, con un nuevo ciclo de vida, ¿no? Entonces... Totalmente. Me comentabas o comentaste hace ratito que... Tú antes de esto, el suceso que te pasó con tu hija, que nos platicaste, pues eras muy atea, o sea que no creías en Dios. Ajá, ni Pasó nada. ese suceso, uh -huh. confiaste, y dijiste, ya existe para mí otra vez de regreso, ¿sí? Uh -huh. Define a Dios, por favor. Oh, la fuente que todo lo es. Este... La palabra Dios en sí, este, tan asociada con todo lo que no es de mis favoritas, ¿no? Entonces prefiero que cada quien le ponga el título que sea, este, pero para mí, este, esta fuente es amor, y esta fuente no tiene en este juicio nada, nada de lo que es bueno o malo, simplemente es. Y realmente todo es perfección, ¿eh? Y... Para mí, la fuente es perfección divina. ¿eh? Entonces, de lo perfecto, solo nace lo perfecto. Y si nosotros somos fractales de esa fuente perfecta, somos perfectos. Entonces, la perfección divina se manifiesta a través de nosotros cuando estamos ensamblados en todos nuestros cuerpos. Entonces, ahí es donde entra la espiritualidad. ¿eh? La divinidad fu fundiéndose y fomentándose y proyectándose a través nuestra en todos nuestros actos ese espíritu haciendo realidad nuestra vida ahí es donde entra esta parte ponerme a, a, a tratar de explicarlo es tan grandioso tan magnificente que realmente se me escapa de las manos no tiene palabra. cómo lo sentís a lo que me refiero es cómo lo sentiste después si me explico que dijeras claro es un hecho de no es que ver de no creer a decir es un hecho es, es complicado. Claro, o sea, para mí, yo dije, a partir de este momento empiezo a creer en los milagros y esto, esto, esto es una obra divina. Más allá de títulos, de no le pongo ni títulos, ni religiones, ni esto es un milagro. Y entonces yo dije, empiezo a creer en los milagros, pero ¿cómo se dan estos milagros? ¿Por qué a veces sí se dan y por qué a veces mm -hmm. no se dan? Y entonces esto me llevó a ir encontrando información en el camino, que, que sentí así como una mano sumamente amorosa, ¿eh? este, que me fue llevando y mostrando desde mi parte racional para que yo pudiera entender un nuevo camino, ¿eh? con una lógica, porque realmente esto fue parte del proceso, de empezar a darle un entendimiento, un camino... Empezar a, a, a casar todas las piezas, lo que me fue llegando, libros, películas, documentales, este, energía, entender qué es la energía, qué es la frecuencia, qué es la vibración, y todo eso empezar a, a salirme de la fisicalidad para entrar en todo un montón de cosas que estaban más allá, en todo lo que es el mundo sutil, que está más allá, ¿eh? que es intangibles. ¿eh? Pero que realmente, igual que a los milagros, no les puedo poner ni nombre, ni fecha, ni, ni fecha en el calendario. Simplemente son y se dan cuando se dan. Y, y empecé a darme cuenta en, en mi vida de los muchos que se empezaban a dar y de la forma mágica. Y ahí eh, yo empecé a darme cuenta que para mí eso es intervención divina, ¿eh? ¿En qué plano de conciencia? ¿En qué dimensión? Todo esto fue ya mucho después. ¿eh? Pero todo lo demás ¿eh? empezó a ponerse piezas donde había definitivamente los daikinis, los ángeles, los guías, lo que tú le quieras llamar, lo que cada quien le quiera poner. Eso es indistinto porque no son más que títulos ¿m? y títulos que necesitamos en este plano terrestre. Pero... Eh, yo siempre he dicho que los títulos no son más que paracaídas para los tontos que si tú vales eso es lo importante entonces realmente eso es lo que vas a sacar a florecer en tu interior no entonces realmente hablar de esa parte divina fue cuando se empezaron a plasmar en mi vida montones de cosas que yo decía no tiene pies ni cabeza no tiene lógica ¿eh? Y entonces ahí fue donde yo dije, creo, creo en la fuente, creo en un 1. Y entonces empecé a buscar en la metafísica y empecé a buscar más allá de la fisicalidad. Bueno, empecé bueno. a encontrar respuestas en las leyes, respuestas este, a, a más explicaciones y... y no es que yo haya encontrado las respuestas a mis preguntas. No, porque sigo preguntando y sigo encontrando. Entonces, este cuento no se acaba nunca. Ese es mi, mi, mi leal parecer. Este cuento no se acaba nunca. Y sigo, y sigo este, buscando, sigo hilando piezas y sigo aprendiendo. Al principio que comentamos, estabas hablando de, de la misión de vida. Misión uh -huh. de vida. Cuéntame de la misión de vida y cómo, o sea, ¿por qué sería una misión de vida distinta, la mía, de la tuya, de la de Soaf, de la de Lili, de la... ¿Sí me explico? ¿Por qué? Bueno, yo creo que todas, como hemos hablado antes, tienen un objetivo común, ¿eh? Que es volver sí. a esa unidad. El camino por el que cada uno descubra su propio propósito, yo creo que cada momento, ¿eh? Por ejemplo, estar aquí es parte de ese propósito. Seguramente a una o a dos o a tres o a diez a alguien le va a caer o le va a hacer clic algo de lo que digamos o le va a hacer sentido. Y esto es parte de haber tocado una fibra el día de hoy. Pero ese propósito realmente no está en cuestión del otro, sino en lo que a mí me llena, en lo que a mí me hace feliz. Eh, en lo que a mí me agrada y cuando, cuando a mí algo me agrada, fíjate bien lo que significa la palabra, es estar dentro de esa gracia divina ¿eh? y ahí estoy sintiendo y viviendo mi propósito ser madre puede ser parte de ese propósito, ser el papá en estos momentos este, eh, puede ser parte de ese propósito entonces lo que tú haces o sientes o disfrutas desde el gozo y la dicha del ser, eso es parte de tu propósito. La mayoría de las personas han fincado el propósito nada más como, uy, es que yo soy el que despierta conciencias y verdaderamente abro caminos. No, la verdad es que eh, tú no sabes de qué manera puedes tocar un corazón, una fibra, una conciencia y no necesitas pasar por grandes reconocimientos, o sea, claro. en tu día a día, eh, acostarte cada día sabiendo que has dado lo mejor de ti y que has hecho lo que en coherencia y en conciencia te hace feliz, lo mejor? Uh -huh. te, te, te gratifica, te llena el corazón, te hace sentir en paz. Eso es cumplir con tu misión y tu propósito divino. Para mí, ¿Mm? lo demás son etiquetas, este que cada quien se quiere poner, pero bueno, está bien, es su, es su proceso. ¿Cómo cumple su propósito divino, Nieves? Siendo, siendo la versión más completa y plena de mí misma, no haciendo, siendo. Y esto es en conexión, no lo puedes hacer de otra manera siendo Super. me gustó mucho tu respuesta yo no tengo nada más que preguntarte por el momento te, te felicito y te agradezco hasta ahora tu intervención y me has aclarado varias cosas te, seguramente estoy que a muchas otras personas así también ha sido gracias, gracias me alegro, eh, no sé si hay alguna pregunta que tenga alguien de, del público o quieres que empecemos con la meditación, eh Mira, ¿qué te parece si hacemos la meditación? Tenemos bastante tiempo. Ah, lleva, toma tu tiempo y al final, si hay alguna pregunta, las leemos y las contestamos con, con todo gusto. ¿Quieres? Me parece perfecto. ¿Mm? Buenísimo. Me parece perfecto. nada más ponerte una frecuencia para que te ayude a, a hacerlo. Dale, tú empiezas a dar las instrucciones Súper. y todo eso. ¿Mm? Y listo. Bueno, bellas almas, pues vamos a hacer una meditación de armonización y sanación. Voy a hacer toda una sanación cuántica, voy a trabajar con todos ustedes. Con lo cual, ahí donde estás, bella alma, te voy a pedir que te pongas en una postura cómoda, de preferencia descalza, si tienes forma de tocar tierra, el suelo, que tus pies toquen tierra, con espalda derecha, palmas de las manos sobre los muslos hacia arriba. Y tomamos tres respiraciones profundas. Respira suave y profundamente. Inhala. Exhala. De nuevo inhalamos y sientes temprana esta energía vital como ingresa en todos tus cuerpos y al exhalar date cuenta cómo vas soltando y liberando tensiones. De nuevo inhala suave y profundamente. Muy bien. Con la siguiente inhalación vas a llevar toda tu conciencia a la base de tu columna. Al primer chakra. Inhala profunda y suavemente. Muy bien. Lleva tu conciencia a ese vórtice energético, a ese primer chakra. Y empieza ese vórtice. Hazlo girar. Empieza a visualizarlo girando en dirección de las manecillas del reloj. Dale la orden a tu yo soy, a tu ser superior, simplemente pídele que ponga a girar este vórtice energético en estos momentos. Y observa cómo gira y gira. Perfecto, déjalo girando. estos momentos vas a visualizar que desde ese primer chakra sale un cordón que empieza a traspasar la silla donde te encuentras, empieza a traspasar cada una de las capas de la madre tierra, empieza a bajar ese cordón a miles de kilómetros hasta anclarse al corazón de Madre Tierra. Y siente esta energía, este cordón que baja hasta la Madre Tierra. Respira suave y profundamente y deja ir toda la tensión. A través de ese cordón, vamos a entregarle Apacha, mama, todas nuestras tensiones y ella nos recibe con los brazos abiertos. Y anclate ahora, suelta tu ancla literal, como si fuera el ancla de un barco y vas a sentir el jalón en tu primer chakra. Muy bien, vamos a solicitarle a la madre tierra un rayo del color que más necesites tú en estos momentos. Y ese rayo, en ese color preciso, empieza a subir en espiral por cada una de las capas de la madre tierra. empieza a subir y se para justo debajo de la planta de tus pies en la planta de tus pies se abren los chakras de las plantas de tus pies como si fuera el obturador de una cámara y va a penetrar ese rayo ese rayo que trae consigo todos los elementos elementales todo lo que necesita tu cuerpo va a nutrirse de la madre tierra y empieza a subir por las plantas de tus pies esa energía maravillosa y va limpiando todos tus sistemas. Y va subiendo por tus tobillos, tus pantorrillas, tus rodillas, va subiendo por tus muslos, hasta embonar en tu primer chakra. Y toda esa energía tóxica baja a través del cordón de contacto con la tierra. Tenemos una Y invertida, donde hay una energía tóxica que baja y una energía renovada que entra y que seguirá entrando permanentemente, limpiando todos tus canales, limpiando todos tus meridianos, todas tus células, todos tus sistemas, todos tus cuerpos, el mental, el emocional, el físico el energético, el espiritual y sigue girando tu primer chakra. <coughs> sigue girando. Permanece así y déjalo así mientras en estos momentos llevas toda tu conciencia al centro de tu cabeza y en el centro de tu cabeza Visualízate a ti mismo chiquitito en tu glándula pineal. Es del tamaño de una lenteja en el centro de tu cabeza. Y ahora enciende la luz. Y viola a ti mismo. Y desde ahí. Puedes ver cómo tu chakra corona se abre por completo. Tu séptimo chakra queda abierto. Desde ahí vamos a pedir al sol central de la galaxia que baje un rayo de color dorado que empieza a bajar por cada uno de los chakras superiores. Y empieza a limpiar y a desazolvar todo lo que esté atorado y empieza a generar el conducto, a abrirlo. Hasta llegar a través del chakra estrella del alma, al chakra corona e ingresa esta poderosa luz dorada que se vierte ahora en tu cerebro limpiando todo pensamiento discordante todo pensamiento obsoleto toda creencia que ya no corresponde al nuevo yo soy a lo que tú eres lo limpiamos y llenamos todo de luz dorada maravillosa nueva energía y todo lo que no corresponde, déjalo bajar por la parte posterior de tu cabeza. Déjalo bajar por tu sexto chakra. Bajando ahora a tu garganta. Por toda tu columna, este rayo dorado va empujando todo lo que esté atorado en el canal donde están todos tus vórtices energéticos y baja ahora a tu quinto chakra limpiando toda la energía tóxica que se pueda encontrar en oídos, garganta y empieza a limpiar absolutamente todo, a llenarlo de luz dorada, todas las frases calladas, todo lo que no dijiste, todo aquello que escuchaste, lo limpiamos, lo recogemos y lo dejamos bajar, y mientras va bajando, baja la glándula timo, entre el chakra corazón y la garganta, la glándula timo, carga culpas, resentimientos, corajes, todo ese dolor, sin saber procesarlo, lo limpiamos y lo llenamos de luz dorada y lo dejamos bajar por la parte posterior, por nuestra columna, ahora, así dando al corazón, y vamos a poner una luz maravillosa en el corazón y vamos a eliminar y a limpiar las tristezas, sufrimientos, desamor, toda la incomprensión, la falta de aceptación, la falta de amor propio. Déjalo caer. Y va bajando ahora al plexo solar y vamos a ponerle luz dorada. Para tener voluntad, para tener energía. Y vamos a limpiar cualquier energía que traigamos de papá. Empezamos a limpiarla, a ponerle luz. Para brillar con luz propia. y todo lo tóxico déjalo bajar por ese ducto y llegamos ahora al segundo chakra en ese segundo chakra vamos a limpiar toda la energía de humillación denigración abusos Falta de estima, falta de verdad, toda la falta de creatividad, la limpiamos y lo llenamos de luz dorada. Mientras bajamos ahora al primer chakra, ¿dónde está este vórtice girando? ¿Y ¿Dónde está toda la luz y toda la energía que ingresaste en la madre tierra? Que se fusionan ahora, saliendo en dos columnas por la parte frontal de tu cuerpo, esta gran combustión de energía, salen en dos columnas por la parte superior de tu cabeza, bañándote en un gran toroide de luz y desazolvando por completo. Te envuelves en una burbuja de color dorada y del color. Y tú visualizaste ahora. Y sientes cómo te quedas bañado en una gran burbuja. Con toda esta energía corriendo adentro a través y alrededor de ti. Una energía que te baña, que te limpia, que te purifica. Y en estos momentos vamos a solicitar la presencia de los seres de luz, amado Arcángel Micael, para que proteja el espacio en donde nos encontramos, para hacer una sanación más profunda. Pedimos cuatro pilares del rayo azul, cuatro pilares de protección y Arcángel Micael permanece a nuestro lado. Pedimos la presencia del Maestro San Germain y su compañera Lady Portia, Amado Sananda y Amada María Magdalena. Y solicitamos en estos momentos Al amado Maestro San Germain Una hoguera de color violeta A un metro de distancia de tu corazón Visualiza esa llama de color violeta Con sus chispas azules, doradas, rosas Y te voy a pedir que te visualices a ti mismo en el centro de tu corazón, en tu templo sagrado. Toma tres respiraciones profundas y visualízate en el corazón ahora. Busca en tu corazón esa memoria, eso que te provoca dolor hoy en día, esa tristeza, ese coraje, ese enojo y siente cómo sale de tu corazón y cae en esa hoguera de color violeta. Déjalo caer ahora. Observa, Ya no lo necesitas Cualquier situación de dolor Con cualquier persona Que te haya robado tu paz Es momento de dejarla ir A la situación y a la persona Es una energía que no es tuya Déjala caer en esa hoguera de color violeta Entrégasela para que sea transmutada, liberada y enviada al planeta en amor, en bienestar y en salud. Saca todo lo que ya no corresponde y permítete liberar cualquier desarmonía en todos tus cuerpos. Cualquier idea, pensamiento, creencia que tengas acerca de ti mismo, de ti misma, que no sea saludable ni armónica, sácala de tu pecho. Cualquier herida, en cualquier tiempo que recuerdes, cualquier cosa que te haya lastimado. Sácala ahora. Como espadas que traes ahí clavadas, es momento de liberarlas. Ya no corresponden al resto del viaje. Y cuando sientas que ya has sacado toda esa desarmonía, ese desamor, ese desasosiego. En esos momentos, el amado maestro genera un gran remolino con esa llama de color violeta que abarca desde debajo de tus pies hasta la parte superior de tu cabeza, bañándote por completo en una luz violeta hermosa, transmutando adentro a través y alrededor de ti cualquier residuo que quedara y va cayendo hasta por debajo de tus pies, envolviéndote. Y sientes una gran energía y una gran vitalidad ahora. Y alrededor de ti, los maestros se paran. Al frente, a la espalda y a los lados. Y de sus manos empiezan a equilibrar todos tus cuerpos enviando luz amorosa y frecuencias armónicas, llenando los huecos en un amor, paz, alegría y sintonía de alta frecuencia, armonizándote por completo. Sientes esta energía maravillosa, Magnificente que te envuelve ahora. Es un gran baño cósmico. Recíbelo. Y siente tu corazón esa dicha, ese gozo y esa alegría. Poco a poco se van retirando y se inclinan. Y en tu corazón vibra una luz y radias una luz grandiosa y maravillosa que te envuelve por completo. Mientras Arcángel Micael sella este trabajo con su rayo azul zafiro de protección cubriéndote y protegiéndote y así poco a poco agradece a todos los maestros y a todos los seres de luz que se presentaron en estos momentos para hacer esta sanación lleva las manos a tu corazón en armonía y paz, poco a poco, cuando estés lista, regresando a este momento, moviendo poco a poco todo tu cuerpo. namaste bella alma. Muchas gracias. Qué buena voz tienes para hacer las meditaciones. Fue una meditación increíble, súper completa. Bueno, yo me maravillé de tantas personas y entidades que nombraste. Estuvo realmente padre, emocionante, eh, sanador y liberador. Te agradezco infinitamente. Gracias. Gracias, gracias Miguel. Realmente se sintió una energía preciosísima. Tuvimos aquí, este, toda una corte celestial haciendo un trabajo maravilloso. Realmente diferente en muchos aspectos de lo que yo había pensado. Este sí. y, y realmente ellos dirigieron el asunto, así que este, fue maravilloso. Se limpió muchísima energía, eh, mucho. Estuvo de Así. pelos, gracias, gracias, eh, gracias. Es una meditación que yo recomiendo que, que las gentes las hagan, todas las personas que puedan las hagan diariamente y van a empezar a notar cambios impresionantes, ¿eh? impresionantes. Puede suceder que muchas personas empiecen a notar este que se sueltan del estómago, es parte del proceso de la depuración que van a tener, sí. ¿eh? Entonces, lógicamente, hemos trabajado para arrastrar toda esa energía y en el físico se nota a través del de sudor, a través del de, de estómago, te pueden soltar, este... entonces, ese tipo de cosas puede suceder. ¿no? Ok, te voy a leer varios comentarios, este sí. estaba antes de la meditación. Sara, ¿cómo estás, Sara? Buenas noches. Eh, los milagros existen y todos tenemos que pasar por procesos para creer y, y más. Y ni porque tengas más conocimientos que quieres buscar y encontrar solo existen y son obra de otra cosa de alguien que es totalmente supremo a nosotros y en cuanto a nuestras formas de pensar cambian y creemos en lo que no creíamos nos hace brindar lo mejor que somos para nosotros y compartirlo lo mejor siempre coincido plenamente muchas gracias Sara tu Miriam. comentario Gracias, gracias, gracias. Neves, eres muy clara. Gracias por ser canal para mi aprendizaje evolutivo. Muchas gracias, Blanca. ¿Mm? Lili, ¿cómo estás, Lili? Gracias, gracias, gracias, gracias. Estuvo hermosa. Gracias, Lili. Qué bueno que te gustó. Me alegro. ¿Mm? Blanca, Miriam, gracias, gracias, gracias. De mucha sanación esta hermosa meditación. Gracias a ti, bella alma. Quetzal. Yolotl y ya, gracias <ríe> ¿qué significa tu nombre? porque los... ¡Qué bárbara ¿eh? para mí cuéntanos siempre es aprendizaje significa. cuéntanos, cuéntanos, corazón luz de ángel mística gracias, gracias, gracias, fue maravilloso qué bueno que les gustó ¿eh? vivical padrísimo, padrísimo. <ríe> gracias, gracias, gracias bellísimo Sara, he conocido gente que me ha dicho que no creen en Dios ni en nada divino, porque la, lo, le va mal en la vida, o no ha obtenido lo que ha deseado, y hay otros que creen porque ya pasaron por alguna prueba y lo reconocen, y otros que creemos porque queremos creer en lo que vemos en nosotros mismos y en alguien a quien amamos mucho, no, no experimentando apego, ni miedo, ni preocupación, tristeza o inquietud, sino que hemos aprendido poco a poco a amar, lo que se ve a simple vista, pero se siente en el al y ya, pues hasta ahí pudimos leer, Sara. Sorry. Creer es crear, Sara. Entonces, lo que es creído es creado y manifestado. Entonces, realmente hay que apelar a ver con los ojos del corazón, yo siempre lo digo, y dejar de querer verlo todo con estos ojos, sino empezar a ver con los ojos del alma, los ojos del corazón. ¿Eh? Ofelia Sotelo, qué gran meditación, muy agradecida. Gracias. Toad, Namaste, amiga de mi corazón Nieves, me sentí feliz y relajada. Qué bueno, hermosa, muchas gracias por todo y muchas gracias por estar, ser y estar en este viaje. ¿Eh? Es un placer conectar con personas como tú. ¿Mm? Absolutamente. Cristina Vázquez, gratitud infinita, Nieves, y Miguel por el presente. Gracias, Cristina. <ríe> ¿Mm? Significa la esencia florida del corazón hermoso. Wow, ¡Qué bello! ¿eh? Qué bonito. Maravilloso, qué bonito, qué bonito, precioso. Gracias. Nieves, te pido de favor, eh, tus datos han estado en pantalla durante varios momentos en el programa, pero como este programa también se va después a podcasts y mucho más no, no lo ven entonces okay. para que puedas dar tus datos en viva voz y ellas también puedan eh, comunicarse contigo claro que sí, mira en Instagram y en Facebook me encuentran como Nieves La Paz Interior en Youtube como Nieves Martínez en Telegram como Nieves Paz Interior y en GTR GTR -E -T Nieves Paz Interior. Eh, y mi página en donde me puedes encontrar con toda la información, nievesmartinez.com.mx. Ahí puedes encontrar muchísima información, muchísimos cursos que están a tu disposición. Hay ahora en diciembre ofertas grandiosas y maravillosas y están disponibles para que las personas los descarguen de autosanación cuántica, de conexión con el ser superior, Realmente hay muchísimos cursos disponibles, muchas charlas este, gratuitas, algunas de ellas. Entonces, hay recursos maravillosos para emprender este viaje disponibles en nievesmartinez.com.mx. Perfecto, buenísimo. Sara, otra vez, Ananda para todos. Gracias por existir, seres de luz. Señor Miguel y Nieves, buenas noches. Buenas noches, querida. ¿Eh? Que descanses rico. Graciela Díaz, yo no me pude conectar porque sentía mucha picazón en mi cuerpo y algo atorado en mi garganta. Al final mi corazón sentí mucha felicidad. Gracias, gracias, gracias. Graciela, te aconsejo que la vuelvas a hacer. Es, es importante. Si algo traes atorado, lógicamente tiene que salir. Está mostrándote alguna situación que está ahí eh, queriendo eh, salir, eh, queriendo decirse, queriendo expresarse. Y de todas formas, es parte de lo que necesitas trabajar. vuelve a hacer y verás cómo vas a empezar a notar grandes cambios, corazón. ¿Mm? Súper. Muchísimas gracias, eh, de verdad, por tu tiempo, por tu manera de explicar. Eh, esperemos volverte a ver prontamente en Despierta. Ya buscaremos qué temas eh, pueden ser y igual de interesantes como este. Será, un placer. ¿Mm? Será un placer. Muchísimas, muchísimas gracias. muchísimo, Miguel. ¿Mm? Gracias, ¿no? Gracias a ustedes, la verdad. Muchas gracias. Y mañana, para antes de que nos vayamos, tenemos dos programas, uno a las cinco, con Irma Lomelí en Instagram, y es mi experiencia con el cáncer. Eh, a todas las personas que tienen, conocen o tuvieron les va a parecer muy interesante el, el programa de mañana. Y en las, a las 8 de la noche vamos a hablar de mindfulness y juegos de video o videojuegos. Así que, pues siempre hay algo nuevo que, que vamos a oír todos los días. Muchísimas gracias, eh, Nieves. Gracias, gracias a todos, Miguel. Gracias acompañado. a todo el público. ¿eh? Un fuerte abrazo, de verdad, mis mejores deseos y a vivir en sintonía con el ser que realmente traen realmente el estar conectado un estado maravilloso de vivir. Absolutamente. Gracias y gracias a todos. Hasta mañana. Que descansen.